Hola a todos y todas. En este momento queremos acercar una nueva propuesta académica organizada por el Instituto Social del MERCOSUR junto al Instituto Misionero de Estudios Superiores, la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Regional del Nordeste del Estado de Rio Grande do Sur. En conjunto estamos organizando el Diplomado Regional en Integración Ciudadana, Fronteras y MERCOSUR. El Diplomado en Integración Ciudadana, Fronteras y MERCOSUR tiene un enfoque teórico práctico directamente vinculado con el campo de intervención, las fronteras del MERCOSUR. En esta oportunidad acercamos un programa completamente bilingüe en español y portugués. Está estructurado bajo una propuesta curricular innovadora de cinco ejes destinados a actualizar la experiencia profesional de los participantes. Este diplomado busca formar profesionales con una mirada intercultural de la realidad fronteriza del Mercosur, que sean capaces de promover instancias de cooperación entre los mecanismos de protección social y liderar la articulación entre los actores del territorio. También persigue la creación de espacios de reflexión sobre el fortalecimiento de la integración ciudadana para una mayor promoción y protección de los derechos sociales en el MERCOSUR. Asimismo, se brindarán conocimientos y herramientas prácticas para activar procesos de cooperación en el contexto regional alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro curso está dirigido a profesionales de organismos públicos nacionales, provinciales y locales, profesionales del sector privado comprometidos con su territorio de frontera e investigadores e investigadoras de la región. Para acceder al mismo, son requisitos de admisión ser ciudadano o ciudadana de un estado parte del MERCOSUR, contar con un título de técnico superior o de grado universitario y manifestar el compromiso con las líneas curriculares del diplomado a través de una carta de motivación. Contamos con cupos limitados y el diplomado es completamente gratuito. Asimismo, hemos reservado un cupo del 50% para mujeres. Si estás interesado o interesada en nuestro diplomado, presta atención a los próximos pasos. El periodo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 4 de junio reitero, hasta el 4 de junio, y la apertura del diplomado será el 22 de junio. Encontrarás más información en nuestro sitio web, ismercosur.org, o también a través del correo electrónico ism.ismercosur.org, o de nuestro WhatsApp. No te pierdas la oportunidad de este diplomado exclusivo y único.